de septiembre amigos amigas televidentes muy buenos días gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero ciudadano bienvenidos y bienvenidas iniciamos con la revisión de los titulares primer mandatario inauguró un nuevo complejo judicial en Tena Fiscalía General del Estado suscribió acuerdo de cooperación con Carlos Pareja y Anucel. los vuelos hacia el archipiélago de Galápagos se cumplen con absoluta normalidad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 que son ustedes, queridos jueces, que son ustedes, queridos empleados judiciales. Tomemos en cuenta que tanto se ha avanzado durante el periodo de la Revolución Ciudadana que 2.800.000 juicios estaban represados. Y ahora no existe de esos uno solo, juicios que tenían 50 años. Es decir, la gente se moría antes que se le haga justicia. Este moderno edificio cuenta con ocho salas de audiencia, una cámara de Jessel, un archivo general... ...accesos para personas con discapacidad... ...siete ventanillas de atención al público...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 Durante el evento, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, posesionó a tres jueces de paz, los mismos que ayudarán a resolver los conflictos con equidad. Posterior a ello, el titular de la Judicatura recalcó que el país, en especial Napo, ha tenido transformaciones importantes en cuanto al sistema de justicia. Se ha convertido esta provincia en un referente de buenas prácticas procesales. Se ha cambiado esa cultura institucional, quizás era lo más importante que debíamos hacer. Por su parte, el jefe de Estado manifestó su respaldo a Yalc, de quien dijo que conoce de su integridad, por lo que no podría llamarlo para incidir en la justicia. Le he manifestado a Gustavo, le he manifestado al señor Contralor...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 en contra de la justicia, en contra de la ley, en contra de la verdad. El mandatario aprovechó su intervención para hacer un llamado a los jueces del país a que actúen con libertad para tomar decisiones sin ningún tipo de presión. Sin favor ni temor. El favor es el peor enemigo de una decisión justa. Y el temor también. Y el temor también. No se dejen intimidar. No se dejen arredrar. Nosotros estamos trabajando doradamente para rescatar el criterio de honestidad. En el evento de inauguración participó además Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Nicolás Isa, director de Inmobiliar, entre otras autoridades. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 Porque su belleza está en la gente. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que más de 66 mil jóvenes aceptaron el cupo asignado para estudiar en las universidades estatales del país.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 La Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja y sobre el caso de corrupción en Petroecuador. El procedimiento jurídico sirve para que el procesado se acoja a beneficios a cambio de ofrecer hechos comprobables que aclaren las investigaciones. La Fiscalía General del Estado suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, procesado por el delito de cohecho y condenado a cinco años de prisión, por haber recibido sobornos por más de 44 millones de dólares. A través de una asistencia penal internacional, la Fiscalía determinó que Pareja desviaba fondos al extranjero a una empresa offshore en Panamá cuya denominación era Capaya, acrónimo de su nombre, al momento al exfuncionario todavía se le siguen otras investigaciones por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos. El acuerdo de cooperación eficaz es un instrumento legal que busca obtener datos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas sin restricción y solo sujeto a la comprobación de los hechos, lo que podrían otorgarle beneficios procesales de acuerdo a la ley.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 Amigos, amigas, ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El poderoso huracán Irma descargaba el domingo su furia sobre Florida con violentas ráfagas e inundaciones provocando la muerte de al menos tres personas. El presidente estadounidense Donald Trump declaró el estado de catástrofe natural para poder desbloquear fondos y medios federales de ayuda a damnificados. Irma impactó por la mañana en los callos al sur de la península como huracán de categoría 4 de 5. Por la tarde volvió a tocar tierra en Marco Island, al oeste, como categoría 2. A pesar de haberse degradado, las autoridades advirtieron que los vientos siguen siendo peligrosos. Unos 6,3 millones de personas recibieron la orden de evacuar sus viviendas en todo el estado. Miami, por su parte, en la costa este era azotado por vientos y fuertes lluvias. Al menos dos grúas de construcción se derrumbaron el domingo. Además de las tres muertes registradas en Florida, otras 27 personas fallecieron por Irma a su paso por el Caribe. El Papa Francisco se despidió el domingo de Colombia con una invitación a cambiar la cultura de la muerte por la de la vida, al cierre de su visita al país que intenta superar más de medio siglo de sangriento conflicto armado. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia del respeto de la, de la naturaleza humana y de sus exigencias. El pontífice ofició en la ciudad caribeña de Cartagena la cuarta y última misa multitudinaria de su viaje. Más tarde se dirigió al aeropuerto Rafael Núñez, donde fue despedido por el presidente Juan Manuel Santos antes de partir de regreso a Roma. Le prometí que no cesaremos un solo minuto en la construcción de una paz ...estable y duradera. Durante su histórica visita a Colombia... ...el Papa recorrió las ciudades de Bogotá... ...Villavicencio, Medellín y Cartagena... ...en un viaje marcado por el llamado a la reconciliación... ...tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC. Un trago con sabor futurista. Tipsy es un robot barman... ...capaz de tomar trozos de hielo... ...seleccionar una botella... ...agitar una mezcladora... ...y volcar el contenido en un vaso de plástico sin derramar ni una gota. El propietario del bar lo define antes que nada como una atracción. La primera cosa que les dije a mis empleados cuando abrimos fue... ...estos robots están para distraer, pero la gente volverá solo por ustedes. No quiero perder la naturaleza humana, las buenas relaciones entre los humanos. Eso nunca cambiará. La idea se aplica en Estados Unidos, pero también en Europa y en Japón. Y como todo, tiene partidarios y detractores. Esto es el futuro, los robots son parte de nosotros, así que necesitamos un poco de esto. Quiero decir, necesitamos la mitad de nosotros y la mitad de ellos. Lo apoyo, sí. El trabajo del barman es realmente humano. Ir a beber algo cuando hay alguien detrás del mostrador es bastante más simpático. Creo que la experiencia aquí es más de reír y colocarse en una dimensión un poco futurista. Aunque expertos admiten que muchos puestos de trabajo desaparecerán por la automatización, creen que la tarea de los barmans humanos no desaparecerá. Y es que hay muchas cosas que estas máquinas no pueden hacer, como hablar con los clientes o decidir cuándo alguien ya no debe beber más. Perfect. Estos tapires disfrutan la seguridad que les da el Zoológico Nacional de Nicaragua. Viven lejos del peligro que su especie, el mamífero más grande de América Central, enfrenta en las selvas del Caribe, donde son cazados y desplazados por la destrucción de los bosques y el cambio climático. El experto en fauna silvestre, Eduardo Sacasa dirige el proyecto de reproducción para la conservación del tapir. Cada uno de los 13 ejemplares nació en el zoológico y su reproducción ha sido difícil debido a que tienen solo una cría tras una gestación de 14 meses. Actualmente hay tres hembras embarazadas. Yo entro todos los días, la rasco, la sobo, hablo con ellas, platico y este, yo creo que esa relación ayuda a que el animal este, esté más tranquilo. El veterinario asegura que los animales serán liberados gradualmente cuando exista seguridad de que no serán exterminados. Organismos ambientalistas calculan que en Centroamérica hay unos 3.000 tapires en peligro de extinción. Esa población podría reducirse en 80% en los próximos años si no se toman medidas de conservación, advierte la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los indígenas Rapanui que habitan la chilena isla de Pascua aprobaron en consulta popular la creación de una gigantesca área marina protegida La nueva zona de protección se suma a un parque marino ya existente y completará 720.000 kilómetros cuadrados para convertirse en el área protegida marina costera más grande de Latinoamérica En la consulta se aprobó además que la pesca deberá realizarse únicamente con artes y aparejos artesanales del pueblo Rapanui ha sido un proceso largo y entendemos que la lucha recién comienza. Pero nosotros como pueblo seguimos gritando, seguimos diciendo no a la pesca ilegal, en nuestras aguas no a la pesca industrial, en nuestras aguas no a la minería. Queremos ser un ejemplo a nivel internacional. Las aguas de Isla de Pascua, ubicada en medio del Pacífico, a unos 3.500 kilómetros del continente, son cálidas y bajas en nutrientes. Alrededor de la isla es posible encontrar arrecifes de coral que poseen especies únicas en el mundo. Pero varias amenazas ponen en riesgo las especies marinas, como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el número creciente de visitantes, la introducción de especies exóticas invasoras o el cambio climático.